Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión informativa del programa WIT. Eh, antes de nada vamos a, a ver el vídeo presentación de, de este programa que lo, lo tenéis en nuestra web.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 Ha llegado la hora de demostrar tu talento. ¿Te animas? WIT. Welcoming international talent. WIT.Navarra.es. Bueno, pues eh, después de ver el vídeo, lo que vamos a hacer es eh, un pequeño repaso de lo que tenéis en la página web, que os pongo alguno ya lo habréis visitado y otros no y después pasaremos eh, a, a comentar las preguntas, las dudas más frecuentes que hay en torno a, este, a esta parte del proceso, que es el de la solicitud, el de las solicitudes, y luego nos podéis preguntar lo que queráis. Entonces, bueno, para empezar, comentaros que la página web es el principal medio de comunicación del de programa, entonces, toda la información que os puede interesar la vais a encontrar aquí. Así que os recomendamos que de vez en cuando, eh, bueno, si nos seguís por redes sociales vais a estar al tanto y si no, que entréis en la página, en la home, en inicio, siempre colgamos las últimas noticias y bueno, aquí tenéis eh, el vídeo que hemos visto, un folleto informativo, eh, las condiciones y los criterios generales, etcétera. Entonces, bueno, sobre todo en la parte superior es donde tenéis la información. Eh, como hemos visto, WIP eh, es un programa eh, predoctoral de ayudas internacional que tiene dos convocatorias. En estos momentos hemos abierto la segunda, la primera de ellas eh, la estamos ya finalizando con la incorporación de ocho personas en los próximos meses. Eh, cinco personas a la Universidad Pública de Navarra y tres personas a la Universidad de Navarra. Como digo, esta va a ser la segunda convocatoria con, os, con otras ocho ayudas. Eh, las áreas de WIT eh, son mecatrónica, energía, salud e inteligencia artificial. Eh, tenéis aquí, en, en el apartado de las líneas de investigación, tenéis cada una de las cuatro áreas de ese programa y si clicáis en cada una de ellas, vais a ver las sublíneas que participan en el mismo. Eh, dentro de cada sublínea vais a ver que tenéis eh, unas fichas con toda la información eh, del respectivo grupo de investigación. ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta antes de hacer la lección. Debéis, meter, eh, bueno, primero encontrar en qué grupo de investigación os gustaría hacer vuestra tesis y luego eh, consultar sí. lógicamente ese grupo de investigación, eh, bueno, pues qué es, lo, qué es lo que está trabajando qué programa de doctorado deberéis hacer si queréis hacer la tesis sobre ese tema, ¿vale? porque cada, eh, cada sublínea tiene un programa de doctoral asociado. Ellos describen la línea, tenéis el responsable del IP con sus datos de contacto, otras líneas de investigación de cada grupo y, bueno, eh, información que os puede ser de utilidad. Y luego requisitos, pues si tienen algún requisito adicional, aparte de la titulación, pues también os lo, os lo indicarán. Entonces, bueno, es importante eh, este apartado de la web. Eh, en cuanto a las condiciones para poder solicitar una ayuda del programa WIT, supongo que ya lo sabéis, pero los tenéis también aquí. Eh, cumplir la, el requisito de ser Early State Researcher, es decir, estar en vuestros primeros cuatro años de carrera investigadora. En este caso, así de forma general, aunque luego hablaremos con más detalle y con y las excepciones que, que tenemos, sería haber acabado eh, vuestro máster antes del, del 18, perdón, después del 18 de marzo del 2019. Están en esos cuatro primeros años. Hay excepciones de interrupción de carrera, pero bueno, luego mi compañero Carlos os comentará. Cumplir con la regla de movilidad, que es no haber estado en España más de dos, 12 meses en los últimos tres años, antes de que acabe el plazo de esta convocatoria, que el plazo termina el 18 de marzo. Eh, luego tener unos estudios que os habiliten a poder realizar un programa de doctorado, por norma general suele ser un máster y si no, pues tener un, un, unos estudios de grado que os permitan acceder a, al mismo. Y luego en idioma, pues tener un buen conocimiento de inglés. Eh, en cuanto a los plazos, para que os vayáis también un poco haciendo la idea, eh, el plazo, como digo, termina el 18 de marzo. Del 18 de marzo al 18 de abril eh, comprobamos toda la documentación que nos, que nos mandáis para ver si cumplís con esos criterios de la elegibilidad que acabo de comentar. Entre el 28 de abril y el 28 de mayo se hace la preselección. Del 1 al 30 de junio eh, ten, tenéis para preparar la propuesta de investigación e invierla, eh, del De julio a agosto será la fase de evaluación, la segunda fase de evaluación. Y luego, finalmente, las personas seleccionadas tendrán que hacer una, una entrevista online eh, que, bueno, que no se evalúa, pero que sí que sirve para, para comprobar pues, las habilidades comunicativas del candidato o candidata y... Y, y bueno y conoceros en persona después de este proceso si todo sigue según el guión para septiembre del 2023 se harían las entrevistas eh, por lo que para finales del 2023 eh, podríais venir a Pamplona eh, bueno todo lo referente a la segunda convocatoria aparte de todo lo general lo vais a encontrar en este apartado aquí tenéis todo lo que ya hemos pasado de la primera y Aquí tenéis la segunda. En este estado, o sea, en el momento en que estamos ahora, eso es lo más importante. Aquí tenéis las plantillas con las que tenéis que hacer la solicitud. Eh, como sabéis, tenéis que mandaros un mandarnos un currículum vitae y una expresión de interés de la, la investigación que os gustaría hacer la tesis. Pero no son en formato libre. Tenéis que descargaros de aquí estas dos plantillas. Y seguir, bueno, pues, eh, seguir la plantilla. Esto es mejor para vosotros y también para los evaluadores, porque bueno, todos vais a tener la misma información y hará que, que vuestra solicitud sea mejor evaluada. Si seguís la plantilla, que se lo mandáis en, en formato libre. Aquí tenéis la guía para los solicitantes, en la que os, os explicamos eh, bueno, pues, todo en bastante profundidad. La convocatoria, todas las fases, las condiciones de trabajo el salario etcétera entonces eh, es conveniente que antes de hacer la solicitud la leáis con detención con atención y aquí tenéis bueno la, la convocatoria en sí ya más extensa pero bueno leyendo la guía yo creo que es más es más sencillo y por ir ya a vuestras, bueno a las dudas que podáis tener os vamos a leer un documento con las eh, cuestiones que han ido preguntando hasta ahora Varias personas, porque igual alguna de las dudas que tienes puedan estar recogidas ahí y, y luego más adelante si queréis podéis preguntarnos. Entonces, Marta, mi compañera. Sí, vale, bueno, pues yo eso, como dice Ainoa, bueno, voy a ir leyendo las preguntas que hemos ido recibiendo y a ver si alguna responde a vuestras dudas y si no, luego nos preguntáis. Entonces, eh, las preguntas las tenemos como en dos apartados, eh, uno más general de la convocatoria y luego otro sobre, sobre cómo se realiza la solicitud, eh, que luego haremos como una simulación de solicitud ¿eh? para bueno, indicaros algunas cosas que tenéis que tener en cuenta. Entonces, bueno, empezamos con las preguntas, que es un poco, os voy a leer el documento que está compartiendo ahí, no en pantalla… Entonces, bueno, ¿cuántos puestos o contratos se financian? El programa WIT ofrece ocho puestos financiados que pueden elegirse entre las cuatro áreas de investigación publicadas en la página web, que son las que hemos visto antes, automoción y mecatrónica y fabricación avanzada, salud, energía y inteligencia artificial, que es eh, aplicada, o sea aplicada, inteligencia artificial aplicada como área transversal a cada una de estas líneas anteriores. Eh, ¿Existe un límite de edad para optar a los puestos? No, no existe ningún límite de edad, solo se tendrán en cuenta los años de experiencia en investigación, pero no la edad física de los candidatos o candidatas. ¿Puedo solicitar un puesto si estoy cursando mi último año de estudios en un país fuera del Espacio Europeo de Educación Superior? Sí, si estás estudiando en una universidad no adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, deberás haber finalizado una titulación que dé acceso a los estudios de doctorado antes del 18 de marzo del 2023, Siempre y, cuando, siempre y cuando seas elegible para un programa de doctorado en el país donde se encuentra tu universidad. Ya tengo un título de doctorado. ¿Puedo solicitar la beca para un segundo doctorado? Eh, no. Esta convocatoria está dirigida a investigaciones en fase inicial. Por eso que hablábamos antes de, de ser Early Stage Researcher. Eh, eh, y entonces para ello tenéis que estar entre el primer y cuarto año de la carrera investigadora y no haber obtenido ningún título de doctor. Me he graduado en el título de máster antes del 18 de marzo del 2019. Después de graduarme he sido padre o madre. ¿Podría cumplir los requisitos para ser investigador en fase inicial? Sí. ¿Podrías justificar una interrupción de tu carrera investigadora por haber estado de baja maternal o paternal? Puedes justificar un periodo de inactividad en tu carrera investigadora por diferentes motivos, como hemos dicho, pues por haber tenido una baja por paternidad-maternidad, haber tenido una enfermedad, unos servicios nacionales obligatorios, eh, tiempo de trabajo en la industria u otros sectores. Si ese es tu caso, debes dar detalles de las causas de esa interrupción en la carrera y de las actividades desarrolladas durante ese periodo al hacer la solicitud. Y, y, y tenéis que aportar documentación pues, para aprobar eh, eso que habéis indicado. Tengo dos títulos de máster. El primero lo obtuve antes del 18 de marzo del 2019, pero el segundo es posterior a esa fecha. ¿Puedo presentarme a la convocatoria utilizando el segundo título y así justificar estar en la fase inicial de mi carrera de investigadora? No se puede utilizar el segundo título de máster. Para este programa, para el programa WIP, el título de máster que cuenta es siempre el que obtuviste en primer lugar. Actualmente estoy matriculado en un programa de doctorado, pero aún no he defendido mi tesis doctoral. ¿Puedo presentar una solicitud? Sí, sí que puedes presentar siempre y cuando… Bueno, a ver, no se te haya concedido el título de doctor y no hayas defendido una tesis en la, ficha, en la fecha límite de presentación de las solicitudes. Ten en cuenta que las personas que obtengan la beca de WIC se inscribirán en los programas de doctorado de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Navarra. Me gustaría postular, pero solo tendré mi diploma máster a finales de marzo del 2023. ¿Puedo solicitar la, la beca enviando el título de grado y el certificado de aprovechamiento del primer año de máster? Lamentablemente, no podrás acudir a esta convocatoria, ya que todos los requisitos deben estar cumplidos y acreditados antes de la fecha límite de la convocatoria, que ya os hemos dicho que es el 18 de marzo del 2023. He terminado mi máster el mes pasado. Esto me habilita como stage Researcher o tengo que matricularme antes en un doctorado. Sí, este título te habilita como el Re Researcher y no es necesario estar matriculado en un programa de doctorado. Así, en caso de obtener la beca WIT, tendrás que matricularte en el programa de doctorado de la Universidad Navarra que elijas. ¿Puedo elegir más de un grupo de investigación? Solamente se puede elegir un grupo de investigación, una, ¿no? una sublínea. En caso de ser... Aprobado. Bueno, en caso de conseguir la beca, ¿no? eh, Puedo cambiar de grupo de investigación en el momento de firmar el contrato. No se puede. Se debe permanecer en el mismo grupo que se eligió al principio del proceso de selección, es decir, al hacer la solicitud. ¿Qué documento de exención de la lengua inglesa debo aportar si he cursado, si he cursado mi máster en una universidad del Reino Unido en la que la lengua de enseñanza era el, el inglés? En este caso, el documento de exención sería el título de máster o el expediente académico en el que se pueda comprobar que corresponde a una universidad del Reino Unido. Sé inglés, pero no tengo ningún certificado. Lo podría demostrar en el momento de la entrevista. ¿Puedo solicitar la beca? Deberás acreditar tu nivel de inglés por, la, por las vías que la convocatoria indica antes de que finalice el plazo. Es decir, tienes que presentar un documento al hacer la solicitud. Eh, entonces, bueno, pues puede ser, eh, hay varias vías, puede ser presentando un certificado oficial, eh, en la convocatoria os indicamos cuáles son los admitidos, puede ser por ser nativo de un país de habla inglesa y, o por haber cursado estudios de grado mínimo durante tres años o de posgrado mínimo durante dos años en lengua inglesa en un país distinto al de origen y también debe estar acreditado documentalmente. Y esto. Vale. Bueno, y ahora, esto es el otro día hicimos con. Quedado... Sí, vamos a hacer. Y juego... sí. ¿Eh? Vale, esta parte ya es, eh, se refiere al, al proceso de solicitud. Entonces, bueno, vamos a hacer un simulacro por dudas que pueden surgir en este proceso y ya lo vamos a ver. En final. Sí, para no repetirnos. Y si vemos que queda algo sin decir, pues lo añadimos luego y ya está. Vale. Vale. Bueno, ya habéis visto que desde la desde la página de inicio tenéis el formulario. Bueno, el primer apartado es la, los datos personales. Hola, buenas tardes. Eh, como han dicho mis compañeras, vamos a hacer ahora un, un un simulacro de, de crear una solicitud, daros algunas indicaciones convenientes a tener en cuenta antes de proceder a rellenarlo, a cumplimentarlo Y al mismo tiempo pues explicar un poco el, el formato en el que se pide y algunos problemas que, que se está encontrando la gente o que hay que tener en cuenta especialmente. O sea, como veis, el, el formulario de solicitud es, es un formulario muy sencillo que tiene, básicamente tiene una primera parte con, con datos puramente identificativos, pues el eh, nombre de apellido, la fecha de nacimiento, el género, la bueno. nacionalidad, todo esto son meramente a efectos estadísticos, o sea, no. en ningún caso se va a evaluar de país de origen en el que seáis ni nada por el estilo. Eh, como veis, eh, podéis ver que tienen un asterisco en rojo los, todos los documentos obligatorios, aunque algunos de ellos, como os he dicho, sean meramente a efectos de estadística. Curiosamente, podéis ver que el pasaporte no es un, no es un documento obligatorio. Nosotros en esta convocatoria pedimos el pasaporte, no a efectos identificativos ni nada por el estilo sino como la forma más general de poder comprobar que cumplís el requisito de, de movilidad. Pero, a eh, pesar de ello, hay algunos casos, por ejemplo, de solicitantes que puedan ser de la Unión Europea, pues que, este, que la, la portada del pasaporte no, no añadiría nada y no, no sería un medio útil para comprobar el cumplimiento de esa regla. Eh, bueno, siguiendo los apartados, después de estos eh, campos eh, meramente identificativos y con efectos estadísticos, pues estamos ya en una especie de autocheck eh, de que cum se cumple los cuatro requisitos que establece la convocatoria, que son básicamente, bueno, primero tenéis aquí otro, otro dato que lo... Nos, lo pedimos preliminarmente, aunque luego si resultarais, si avanzáis en el proceso y finalmente fuerais los elegidos, uno de los ocho elegidos, pues se os volvería a pedir este documento para ver si vuestra situación ha cambiado o no. Se si os pide aquí si tenéis eh, cargas familiares. Esto es básicamente porque la cuantía de la ayuda que se os conceda variará en función de que tengáis esas cargas familiares o no. Eh, hay otros campos también de, de circunstancias personales, como son si tenéis una discapacidad, una discapacidad etcétera, que, pues como digo, pueden influir en, en la, posteriormente en la cuantía de la ayuda que se os conceda. Finalmente ya vendríamos en los cuatro campos que puramente eh, sirven para verificar si se cumplen o no los cuatro requisitos que se establecen en la convocatoria, eh, que son eh, la regla de movilidad. Por eso os hacemos así en primera instancia pues, una pregunta de si habéis, o sea, quería matizar que la cuestión no es si habéis estado en España o no, la cuestión es si habéis estado en España realizando vuestra actividad principal. Si pues, habéis podido estar de vacaciones múltiples veces y que sumadas pues, superen esos 12 meses, eso no, no importaría. El caso es que no hayáis estado estudiando o trabajando. Entonces, bueno, sería ese de, Si os pregunta si habéis estado en España, en el caso de que sí, se pues, os pide dos meses, pues para ver si en una primera verificación, a ver si, si habéis estado más de 12 meses o no. Eh, como digo, estos, en este formulario siempre eh, hay unos campos, unos registros que tenéis que cumplimentar, pero que van a ir apoyados por el correspondiente documento. O sea, aquí eh, en estos campos relativos al cumplimiento de la regla de movilidad, pues luego al final del formulario estaría el correspondiente eh, documento que probaría lo que habéis declarado más arriba. En este caso, es el, cada documento de estos tiene una abreviatura, pues este es el de la, de la regla de movilidad, el de Mobility Rule, pues eh, aparte de declarar más arriba que habéis estado en España cinco meses, pues ver, tendrías que adjuntar aquí el documento que lo, que lo pruebe. Por ejemplo, en un caso genérico, aquí sería donde tendrías que, a, que adjuntar el pasaporte, por, por ejemplo, ejemplo, siempre que ahí se viera… En las, en las marcas de entrada y salida en España pues, pues eh, eso, que habéis estado ese pedido que, que mencionabais más arriba en el caso como os he dicho eh, por ejemplo, el otro día nos llegó una consulta de una chica de Colombia y nos dijo que pues bueno que y, cada vez más en casi todos los, en buena parte de los países ahora ya a lo mejor no hay el proceso este de de marcado en el pasaporte, de estampar la fecha de entrada y de salida, entonces pues bueno tendríais que adjuntar algún otro documento que más o menos lo pruebe, pues si habéis estado, no sé, pues en el contrato del alquiler, donde hayáis estado, o la fecha de matriculación de, de transcurso, curso, el documento correspondiente que, que pruebe el cumplimiento de ese requisito. Eh, después del, de la regla de movilidad, pues eh, lo mismo. Eh, vendría el, el campo en el cual decís si sois un Early Researcher o no. Y, como ha dicho antes Ainhoa, pues el, la forma genérica. y Si sí, marquéis sí. aquí que, hay, que, tenéis el, que tenéis el título de máster con posterioridad a esta fecha y luego, insisto, adjuntáis el correspondiente documento donde corresponda, pues ya sería, el, ya quedaría acreditado el cumplimiento de esta regla. Eh, en el caso de que, de que hayáis ten, terminado el máster antes de esta fecha, podéis seguir cumpliendo ese requisito, pero para ello deberéis acreditar que habéis tenido algún charge break, alguna interrupción de vuestra carrera investigadora. Aquí los motivos pueden ser variados, pues desde maternidad o paternidad, a, no sé, al servicio militar o el más mm, frecuente, pues el, y además que es una cosa que eh, teóricamente es una... podría puntuar a favor, pues que habéis tenido, eh, tenido os habéis dedicado perio, eh, durante algún periodo a, pues una, a una actividad profesional o, o sea, que habéis eh, dejado un poco el... el la carrera investigadora, habéis hecho un paréntesis, pero tenéis, podéis retomarlo. Tenéis que justificar eso. Eh, Como te he dicho, cuando en ese caso, pues tendréis que adjuntar en el documento aquí que se llama. En eh, el eh, de circunstancias personales, pues tendréis que adjuntar el documento. Que acredite pues, esa baja maternal, esa prestación del servicio militar, o esa. En el caso un poco de que de que hayáis desarrollado una actividad laboral, además de, de adjuntar ese documento en circunstancias personales, eh, convendría que, que sea coherente con lo que hayáis marcado en el currículum. En el currículum biter, aparte de Tener que señalar los estudios, las fechas que lo hiciste, las publicaciones principales que puedáis tener, la participación en proyectos de investigación, pues tenéis que, que aportar también eh, la experiencia laboral o académica que podáis tener. Entonces, en estos casos convendría que, pues, si habéis dicho que habéis hecho un career break porque me he dedicado a la industria, pues que en el currículum vitae sea coherente con esa declaración que habéis hecho. Eh, luego por, eh, estaría, bueno, al mismo tiempo que habéis, al haber puesto la, la fecha de máster, de finalización del máster, pues indirectamente también eh, acreditáis el cumplimiento del requisito de titulación que se exige. Y por último ya sería, el último de los requisitos sería el del conocimiento de inglés. Eh, bueno, para ser más exactos, en la convocatoria más que el conocimiento de inglés, lo que pedimos así pura y duramente es el, certi el certificado de, que de conocimiento de inglés. Solo, solo admitimos estos certificados o la excepción de certificado. que Como ha dicho Ainhoa, eh, solamente estaréis exentos de la obligación de presentarnos uno de estos certificados de inglés si sí, eh, sois nativos, habéis cursado los estudios en un país anglófono, o si sois nativos también de ese país, pues, o sea, si sois, si no está la lengua materna el inglés, o si habéis estudiado eh, el grado o el máster en, en un país. Pues, si habéis estudiado en inglés. En un país que no sea el vuestro. Aquí, por ejemplo, en, las, en la convocatoria pasada, en la primera. Eh, hubo mucha gente que... que no cumplió, que fue rechazada y por, no, por, el, por no cumplir este, requis, este requisito de inglés. Eh, había muchos casos de gente, pues, eh, por ejemplo, de Pakistán, había... era muy frecuente el caso, que nos traían el certificado de su universidad, de que, sí, que tenía un conocimiento elevado de inglés y tal, claro, eso no, no, no, no sería admitido. En esta convocatoria tampoco, porque a pesar de que decían que los estudios eso se habían hecho en inglés, pero para poder admitir esa excepción tienes que haber hecho estudios en inglés y en un país que no sea el tuyo. Estos serían los registros para acreditar el cumplimiento de requisitos y luego ya vendríamos el, eh, en los campos en los que tenéis que elegir el, el área de investigación y la línea de investigación a la cual optáis. Aquí tener cuidado, aunque esto lo hemos mejorado un poco de, respecto a la convocatoria del año anterior, eh, tenéis que tener en cuenta, como ha dicho antes Ainhoa, eh, conviene que antes de empezar a cumplimentar el formulario Tengáis, por una parte, muy claro, hay, hayáis hecho la elección y la verificación de cuál es la línea que, que más os interesa y viendo de esa, la información correspondiente de esa línea, de, tanto del responsable del área como, de, sobre todo, del programa de doctorado que deberéis cursar, porque debéis tener en cuenta que en este, este programa de, de ayudas predoctorales, vale, si tenéis que hacer una tesis doctoral, pero también los tenéis. tenéis que matricular y tenéis que realizar unos estudios de un programa de doctorado. Entonces, eh, son las dos cosas y en coherencia las que tenéis que dejar bien claras. Eh, una vez que, que, que hayáis elegido el área, bueno, esto será muy sencillo, pues el área de salud. Luego tenéis aquí las líneas correspondientes. Fijaros muy bien, esto es importante. Que cuando hayáis abierto la ficha de esta línea, os pues tendréis que haber fijado que el programa de doctorado es el que tenéis que cursar y la universidad de la cual, a la cual pertenece. Aquí, pues ya habréis visto que este programa se corresponde a determinada línea. Ahora voy a marcar aquí un poco al azar, o no sea, tendréis que hacer esto así, tendréis que haber visto claramente… que Ah, mira, esta, este programa sí si es de la Universidad de Navarra. O de la Universidad, o sea, universidad de Navarra. Entonces, aquí sí que eh, una vez que hayáis elegido esta universidad, aquí es un poco el, lo que tenéis que aseguraros que lo hacéis bien, que no ponéis la universidad que no es. Una vez que habéis elegido correctamente la universidad, ya solo se os ofrecerá la posibilidad… ...de marcar uno de estos tres programas de doctorado... ...que son los que oferta la Universidad de Navarra en este caso. Entonces, bueno, pues... Pero la línea va asociada a uno en concreto. Sí, o sea, no, no es el azar. Yo vuelvo a insistir que tenéis, antes de empezar a cumplimentar... ...esto es lo primordial que tenéis que hacer. Bueno, aparte ya si queréis tener preparados en una carpeta... ...todos los documentos que vais a tener que adjuntar, mejor. Pero esto es muy importantísimo y lo fundamental es esto aseguraros muy bien de que esta es la línea a la cual queréis optar y que esta línea de medicina preventiva pues pertenece a la universidad de navarra y que necesito cursar el programa de doctorado de en... la pública? sí Entonces, aquí sería, por ejemplo, este es el de la pública, para hacerlo más exactamente. Y pues tendréis aquí este, que sería el programa de doctorado que debéis cursar. Eh, luego, el otro registro que se os pide es el de vosotros tenéis que tener en cuenta que los, los criterios de evaluación en esta primera fase pues van a ser eh, fundamentalmente el currículum vitae, la pequeña, breve, inicial, memoria o que vamos a llamar expresión de interés sobre un esbozo de la investigación que, pre que pretendéis realizar y también se tendrán en cuenta hasta un máximo de dos cartas de recomendación que podéis conseguir. Entonces, en este campo simplemente tendréis que poner los nombres de esas personas, personas que firman las cartas de recomendación, ¿no? bueno, los, y un poco tus datos de contacto. José pues, Luis Fernández, del Catedrático de, de... de Neumología de la Universidad de Buenos Aires. Y una vez más, insisto, adjuntar luego aquí. Y veis un poco la abreviatura el recommendation letter one, aquí adjuntaríais la primera de las cartas y aquí, en su caso, la segunda. Tener en cuenta, eh, por ejemplo, el año pasado hubo una persona que, que esto lo hizo mal, o sea, ella puso aquí, sí, muy claramente su, los datos de la persona que que iba que firmaba esas cartas, pero luego no adjuntó las cartas en sí. Pues claro, no, no sé qué pudieron tener en cuenta. Y pues eso, ya es, eh, eso sería el último registro que tenéis que, que cumplimentar y ya solo os quedaría, o si lo habéis ido haciendo conforme sí. ibais poniendo uno de los campos, apuntando el documento correspondiente, pues ya, lo, ya prácticamente lo finalizado. Si no, pues ahora sería eh, ir apuntando todos los documentos. Aquí veis que son todos, con el asterisco azul, son todos eh, obligatorios. Excepto las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación son opcionales. Y estos otros documentos, eh, que son: aquí tenéis otros unos documentos, eh, como veis, no son, no, son, no son obligatorios, pero sí si que son convenientes. Voy a dejar esto al final. Este es, primero sería el de: eh, hemos llamado un poco este. Es, un poco el, el documento cajón desastre, ¿no? Para todas las particularidades, particularidades que, que podréis tener en, en algunos casos sobre circunstancias personales, pues aquí sería, aquí podríais reunir en un solo documento todos, todas aquellas circunstancias un poco especiales de vuestra solicitud. Por ejemplo, si tenéis la consideración de refugiado, si como os he dicho, si tenéis un carrer bail por servicio militar… Pues aquí tendríais que formar un PDF, eh, si tuvierais varias de esas circunstancias, en un solo PDF tendríais que adjuntar claro, pues Mira, aquí la, la carta que acredita que estuve haciendo el servicio militar en estas fechas, es más, eh, que, que solo tengo la condición de refugiado de la guerra de Ucrania y lo que corresponda. Y luego, finalmente, estas son un poco son unos campos obligatorios por, por normativa nuestra Navarra, pero bueno, pues en vuestros casos damos por descontado pues que, no, que no tenéis relación con, con la hacienda de Navarra, pues no tendréis deudas pendientes ni cosas similares. Esto es un, simplemente las bueno, cosas formales que tendréis que, que cumplimentar. Y ya sería también por último importante… Ya lo enviaríais, una vez que lo tenéis todo, tendréis que enviarlo. Nuestro sistema es como muy sencillo y también un poco limitado. No os da la oportunidad de guardar y ir haciéndolo. Bueno, hoy me falta este documento, pues voy a guardarlo y mañana ya juntaré este documento y lo envío. No, aquí eh, es preferible que tengáis todo preparado y cuando lo tengáis todo lo cumplimentáis y lo enviáis. Si no, para si os falta algún documento, tendríais que volver a hacer una solicitud entera y adjuntándolo todo. Y bueno, no sé. Si, como ha dicho antes Ainhoa un poco y un poco aprovechando que vosotros eh, sois castellón hablantes. Podéis ver, eh, donde os ha señalado antes Ainhoa, el documento oficial que aprueba las bases de la convocatoria. Y ahí sí que estaría todo en, en todos los apartados eh, exhaustivamente descrita y, bueno, os puede servir para, para solucionar algunas dudas. Porque en la web un poco se pone de manera resumida y los grandes rasgos de de los requisitos y demás, aquí tenéis todo legalmente detallado y exhaustivamente y bueno, pues vosotros que habéis que, que, castellano pues podéis, podéis recurrir a este documento aquí tenéis todo, todo y en la guía y en la guía lo tenéis más resumido vale aquí, bueno, podemos, voy a abrir un segundo las, Ay, no sé, no bueno, aquí tenéis la plantilla de lo que hemos comentado antes del currículum y de la expresión de interés. Y luego recordar que las cartas de, las cartas de recomendación no son obligatorias, pero, pero son, vamos, puntúan, con lo cual si las tenéis, tenéis que mandarlas. Entonces, bueno, yo creo que mejor que... Una, una última cosa, aunque esto puede ser igual de algunas preguntas que tengáis. Antes lo ha mencionado ya Inoa, eh, la cuestión de las titulaciones. Sí, por, por regla general, pues sí. Eh, para hacer el doctorado hay eh, que eh, hacer pues, un grado y un máster. Pero, por ejemplo, eh, en España y en, y en otros países eh, no es estrictamente necesario hacer el máster. Puede haber, por ejemplo, en el caso españ español hay, hay algunas titulaciones, como pueden ser medicina, que tienen su plan de estudios tiene los 300 créditos, entonces, mmm, si tienes uno de esos eh, estudios que en tu país te permite optar a un doctorado sin necesidad de hacer el máster, también podrías solicitar. O sea, sería ese, ese caso, por ejemplo, por la experiencia que tenemos en la primera convocatoria, en el caso de Cuba, es un poco similar a, al español… La gente que hace medicina pues no no no tiene el máster o sea bueno tiene un programa una serie de, de pasos que da que es de selección y demás pero no tiene físicamente o materialmente el título de máster pero sí tiene todo lo que en Cuba le permitiría hacer el doctorado entonces esa persona sería admitida eh, creo que también, también en algunos por la experiencia de esta convocatoria y lo que Hablamos la, la, en el webinar que tuvimos la semana pasada de, para países de habla española. En el caso de Irán, pues también hay, es un sistema un poco diferente. O sea, el requisito es que tengas los estudios que en tu país te permitirían hacer el doctorado. Con ese requisito podrás solicitar también nuestra ayuda. Y bueno, en ese caso lo que tendríais que adjuntar es un documento de vuestra universidad que lo, lo testigo y que diga que, que esos estudios los habilitan para hacer el doctorado. Y eso nos lo tendríais que adjuntar en la documentación. Vale, yo suelo indicar también que toda la documentación tiene que ser entregada a través de, de esto que hemos visto o sea, adjuntada a la solicitud, no vale luego mandarnos por mail documentación extra ni nada. Por eso, como dice Carlos, antes de empezar a rellenar la solicitud, tener todo bien organizado, saber qué es lo que vais a aportar, para que no se os olvide nada, porque eso lo... o sea, todo va por eh, adjuntado a, las, a, a todos los iconos que hemos visto en la solicitud. Y luego, desde el punto de vista formal… También insistir que tenéis que utilizar, tanto para el currículum vitae como para la expresión de interés, los formularios normalizados establecidos en la convocatoria. Y luego, a nivel de denominación, esos archivos que os he ido mencionando que… Que había que ir apuntando, o sea, el recommendation letter RL1, no, RL2, el título, el título de grado y el título de máster, pues son los documentos que hemos llamado TIT 1 y TIT de título 2. El documento de conocimiento de inglés es el que se llama. English Level, creo. Eh. Y entonces, todos esos documentos, o sea, el, el certificado de Cambridge que tengáis. Para acreditar el conocimiento de inglés, pues tendréis que llamarlos. Si... si se llama bueno, Carlos Martirena, pues tendrá que poner el... eh, Carlos Punto English Level Tener ese formato, por favor, porque nos facilita a nosotros mucho la labor y puede. Evitar que nos traspapele y que metamos el documento de, en un trasvase inconscientemente a la hora de manejar esa documentación, que la metamos en la carpeta errónea. Y... Sí, todo lo que esté bien identificado, pues ayuda a que no bueno a que todo vaya como debe ir. O sea, como decimos, no si no lo hacéis así, si nos traéis un currículum, pues que, eh, que uséis para todas en vuestro país o lo que sea, pues joder, no os vamos a rechazar, no, os vamos a... no vais a quedar excluidos. Pero probablemente eh, Puedes, podéis correr el riesgo de que tengáis una peor evaluación, porque los evaluadores, pues a ellos les gusta que tenga todo el mundo la, la, la información estructurada de, de dicha manera. Y al que no la, la sigue, pues, pues yo creo que se le, se le evalúa con, con peor los ojos. Y pediros no es eso, que, que hagáis el esfuerzo de, de utilizar la, la nomenclatura y la denominación de cada archivo como se os ha, como se os ha indicado en las sí, instrucciones. Bueno, ya creo que ya si, si tenéis alguna duda o no sé si os ha quedado claro o alguna... ¿Cosa de este tipo o, bueno, relacionada con otros temas del, del programa que se os puedan ocurrir? Sí, yo por último añadir que una vez que una vez que se evalúe, pues eso, la, si se cumplen los requisitos y demás, ¿no? Pues bueno, ya hemos visto al principio que hay… Unos, unas fechas en las que se, eh, se publicarán las pues, listas provisionales de solicitudes admitidas, excluidas y a subsanar, y bueno, y a lo largo del proceso habrá ese tipo de, bueno, de publicaciones. Entonces, en las, eh, las, o sea, en las listas eh, provisionales, por ejemplo, con solicitudes a subsanar, se dará un plazo de siete días naturales para que esas personas que están en esa situación puedan aportar la documentación que se les pide, que pues nos, nos falta o no está clara, o bueno. Eh, pero tener en cuenta que, eh, si bien esa documentación sí se puede, o sea, sí que va a haber un plazo para que la subsanéis, eh, la documentación que tenéis que aportar para justificar los méritos alegados en el currículum, eh, esa no, no, va a poder, o sea, no será subsanable. O sea, esa la tenéis que presentar junto con la solicitud en primera instancia, y, y esa no se, no se admitirá luego en ese plazo de siete días ¿eh? para subsanar otro, otros, otros defectos Solo, de forma. Eso es. Podréis subsanar la, aquellos documentos relacionados con el cumplimiento de requisitos, no los documentos que van a servir para vuestra puntuación. O sea, si el currículum es el que es cuando hiciste la solicitud. No vale que, ay, oye, que se me olvidó poner eh, esta publicación, o que, pues justo la semana pasada era, ah, ¿sí me han publicado otro artículo. No, eh, eso ya no, no se puede cambiar ni el currículum, ni la expresión de interés, ni adjuntar unas cartas de recomendación que no hayáis adjuntado anteriormente. Solamente, sí, los, los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos. Por ejemplo, si, no sé, si, si, no, si no estaba claro el Carrier Break que habíais hecho, pues si sí, pues podréis adjuntar ese documento que acredite ese Carrier Break. Si lo mismo con la Mobility Rule o con el, o no, con el certificado inglés. Siempre entendiendo en el caso del certificado de inglés, pues eso, que fuera un documento que se os había olvidado, lo que sea, no, no que lo hayáis obtenido ya con posterioridad. O sea, si tuviste... Si Obtenéis el certificado de inglés el día 20 de marzo, pues ya no se os admitido. No sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Sí? Vale, yo tengo una duda. Eh, yo actualmente no he acabado el máster, estoy matriculada en, en máster de Data Science que acabará en junio, pero ahora estoy con la beca Investigo en la Universidad de Navarra eh, por un año. No sé si me podría presentar. No, si no tienes el, el máster eh, finalizado para el 18 de marzo, no salvo que seas sea de, de la medicina quiero decir vale vale gracias o sea pues el, el que no te puedas presentar no es porque tengas la beca investigo u otro tipo de beca es porque en principio no cumplirás el requisito de titulación Perfecto, gracias. ¿Una? otra duda? Vale. Hola. Sí. Eh, yo tengo una pregunta. Uh, bueno, eh, es que yo no sé si cumplo con el requisito de la movilidad, porque es que he estado 10 meses de Erasmus y un mes y medio de que estoy trabajando en España. Y bueno, es que en total los días son más de 365, 5, pero bueno, son 12 meses, porque he hecho 10 meses de Erasmus y un mes y medio de trabajo. Y bueno, no sé si puedo presentar y se me... Bueno, sí, esto va a ser problema. A ver. Pues eso. Ahora hay que ver las fechas exactas y hacer la cuenta la cuenta de la vieja. Y ver si... Sí, podría... ¿no? Se me ocurre que... Bueno, si has dicho diez meses y un mes y medio, pues no serían 12, pero eh, bueno, eso se vería exactamente y sí que podría, si, si se solaparan esos periodos, pues no contaría. Entiendo que no contarían. O sea, si a la vez que estabas haciendo el Erasmus trabajaste un mes y medio, pues no serían 10 más uno y medio, sino los 10. Pero por lo demás, pues... Eh... Habrá que hacer la cuenta. De hecho... Por ejemplo, para o sea que... Que Se hace, se hace sí. la cuenta de los días. Sí, claro. De los meses, bueno. Y tendrías que, que apuntarnos documentación claro. con todo lo que nos estás diciendo. Y nosotros ahí veríamos realmente, pues eso, ¿cuántos meses son? Si llegan a 12 o no llegan, depende. Sí, o sea, cuánto, sí. mejor. Por ejemplo, si son. Si son 12 meses y 10 días, eso cómo se calcula. No, no. Ya te he dicho, no sé, Vale, eso... gracias. No exactamente, pero... Sí, tú, tú nos, eh, puedes hacer la solicitud y, y adjunta todo aquello, o sea, todas las pruebas que tengas. De... Si, si con la prueba documental se pasan de 12 meses, desde luego estás fuera. Pero si, si, si con esa prueba documental vemos que no son 12 meses. Eh, pues entrarías entonces ante la duda eh, presenta tu solicitud y y bueno y argumenta eh, el periodo de erasmus de la mejor manera que tengas sí. pero claro o se acuerda que si pasan de los 12 meses 12 meses y un día o dos o diez eh, ya no sería ya no podrías no sé, eso será muy estrictamente. De hecho, una de las ocho personas que, que ha tenido ayuda en esta primera convocatoria era una persona pues, que cumplía esta regla muy, muy ajustadamente. También había, bueno, de hecho, es una, una chica española y, y navarra, pues que, que estaba en el caso un poco inverso al tuyo. Por fortuna, pues había estado haciendo. Eso es un Erasmus y luego una estancia añadida de investigación o de no sé qué tipo en, en Italia. Y, y cumplía, por, pues nada, por, de manera súper ajustada la regla en el sentido contrario al mío. Vamos, que ella es española, ya estoy aquí y está de la Universidad de Navarra y todo. Y vamos a decir que por fortuna, pues cumplía. Tenía esa regla porque había estado haciendo eh, el máster en una universidad italiana y había hecho luego una bueno, unos cuantos meses y luego una estancia también fuera que justo le permitía cumplir esa, esa regla. ¿Alguna otra duda tenéis? Buenas tardes. Hola. Yo tengo una pregunta un poco más práctica, porque es que mi universidad me ha... O sea, he solicitado el suplemento europeo al título, pero, pero me lo han dado que está medio en inglés, medio en italiano. Entonces, no sé si esto puede funcionar para, digo, como certificado, ya que está a medio traducir. Sí, bueno, no sé. Al no principio sé. tendrías, eh, la documentación establece que todo... Eso es, también quería eh, saltarlo, porque esta, esta reunión es para profesor en Castellana y estamos hablando siempre de que miréis en la web las líneas y todo eso. Pues vale, si, es, si eso es, es más fácil, podéis mirar la web y todo en su versión en castellano, pero la solicitud hay que hacerla en inglés, o sea, todos los documentos hay que adjuntarlos en inglés. Entonces, pues eh, si tienes ese certificado, pues, pues, pues tendrás que hacer una... una... O sea, la obligación es, es eh, presentarlo en inglés. Tener en cuenta que... Bueno, eso es una cosa que también pues, ya la vamos a comentar. Pues, los evaluadores de vuestra solicitud, probablemente en una, en una primera fase, pues... Eh, eh, eh, o sea, la documentación más, tiene que ser en inglés y los evaluadores... Tienen que tener conocimientos de inglés y, y, y la evaluación va a ser realizada en inglés. O sea, no, no apuntéis eh, cosas en castellano. Y en tu caso en italiano. Vale, en pues que, voy a pedir que, que me envíen en los Sí. Vale, gracias. Entonces, tampoco, tampoco, te vamos a pedir una, no sé, una traducción así. Vamos, viendo el original y traduciéndola mismo puedo enviar la original y luego o sea estas palabras que están mal traducidas traducirlas yo quizás bueno yo diría que sí vale muchas gracias ten en cuenta que el suplemento es el título es lo que pedimos como elemento también más habitual y mejor de valorar dentro del currículum vitae la parte del expediente académico, que es muy importante, sobre todo en la primera fase, pero también, o sea, siempre tiene que ir un poco en coherencia y unido esos documentos de la titulación del grado, del máster, de la, no sé qué, de, de, con lo que se ponga en el currículum. O sea, que no facilitar un poco la labor de los evaluadores. No sé. claro. Joder, no sé, un título medio-italiano que lo, que lo traduces tú, que es un poco así libremente, y que en el y que se puede prestar a equívocos que no coincide exactamente con lo que viene en el currículum, ni más. o sea, tener un poco cuidado y coherencia en la, en la presentación de los documentos. O sea, los evaluadores no van a andar ahí mirando el eh, si tiene la estampita de la haya eh, para validar el documento. Lo más bueno que es, que es coherente. Vale, vale, sí, sí. Lo, lo, prestaré atención. Gracias. Y luego, pues, no bueno, estoy es a hablar un poco del futuro, pero eh, es una cosa que igual os puede llamar la atención y, y luego, sobre todo si luego seguís eh, adelante en el proceso, a tener en cuenta. O sea, si veis un poco eh, ahora. El, o sea, primero está la fase de admisión, luego está la, la evaluación de la primera fase, que es fundamentalmente el currículum vitae, con una pequeña parte de que hemos llamado la expresión de interés. Esa, esa puntuación nos va a valer solamente para pasar a la segunda fase. No va a ser acumulativa. O sea, los que, aquellos que paséis a la segunda fase, que seréis los 10 mejores de cada una de las cuatro áreas, máximo. En la segunda fase partiréis de cero, se os hará una nueva evaluación total. O sea, no es, pues en la primera fase saco 50 y en la segunda fase saco 70, tengo 120. No, la puntuación de la primera fase solo vale para pasar a la segunda y en esa segunda fase es donde se os va a hacer la evaluación global y definitiva desde cero. Esa segunda evaluación, para en esas, una vez que, sea, que paséis de la primera fase, tendréis un mes para presentar ya la propuesta de investigación un poco más definida. Y en la puntuación en esa segunda fase volverá a ser, por una parte, el currículum. Pero con una tampoco si habéis tenido con el currículum un 40%, en esta segunda fase no tenéis por qué tener un 40, porque las ponderaciones van a ser diferentes. A un, el currículum va a ser el mismo. ¿no? Para la segunda fase no vais a tener que aportar un nuevo currículum. Pero en la primera fase pues tiene más ponderación el expediente académico, mientras que en la segunda fase tiene una mayor ponderación los méritos investigadores que podáis tener. Simplemente para hacer esa... Porque puede chocar un poco, ¿no? Luego, cuando llega la segunda fase, pues cómo? Si tenían un currículum que habían puesto dado 50, ¿cómo puede ser que en esta segunda fase tenga un 42? No bueno, vais a tener un cero de un 40 no vais a pasar a un 20, pero no tiene por qué ser una transpolación así exacta. Y también... Por el mismo motivo, aunque en esta primera fase vamos a decir que se os va a valorar puramente más bien el currículum, la expresión de interés no va a dejar de ser un, un esbozo de la línea en la cual estaréis interesados y las cartas de recomendación. Y es en la segunda fase donde ya para presentar una propuesta de investigación, más detallada convendrá y prácticamente estaréis, entre comillas, obligados a contactar con con el investigador principal del grupo que habéis elegido, pues bueno no estaría de más ya que que vayáis contactando pues sí, cuanto más mayor relación o mayor conocimiento tengan esos investigadores, pues más os van a a poder ayudar en la preparación de la propuesta, fundamentalmente será, como digo, en la segunda fase, pero bueno, pues ese trabajo ya que tenéis adelantado, porque luego la presentación de la propuesta de investigación va a ser, eh, creo que va a ser en el mes de junio, ¿no? Sí. Pues, bueno, ya sabemos, tampoco son unas fechas demasiado buenas, y todo lo que podáis llevar por adelantado, pues mejor. Sí. Entre 1 y el 30. Estos plazos son aproximados. Bueno, yo creo que no diferirán mucho. Si podemos, cuando más podamos adelantar, mejor, pero bueno, es muy difícil que podamos adelantar algo, porque no sé. En la fase de admisión, pues, que tenemos un mes, pues, por mucho que, que cuando, que, aparte de que normalmente la gente, pues, tiene tendencia a dejar la solicitud para el último día y el último minuto, y el último segundo, pues, por mucho que hayamos podido adelantar en el análisis de la documentación de las solicitudes que hayan ido llegando, que a día de hoy creo que hay unas 50, ¿no?, más o menos, pues luego entre que miramos, que te publicamos la lista provisional, que se subsana, que la lista definitiva y tal, pues menos de un mes, difícil. Todo lo que podamos arañar, intentaremos arañarlo, pero no será mucho. ¿Contentos si, si no tenemos algún retraso? Porque en esta segunda convocatoria sí que tenemos, vamos muy ajustados de plazo. Y nos gustaría que, que cuando se resuelva la convocatoria, que como digo, será en el mes de septiembre, estaremos, tenemos el interés de que es, de que podáis empezar las ayudas, venir a Navarra o cuanto antes. Porque el programa WIT comprende cinco años. Empezó el 1 de octubre de 2021. Y en esos cinco años tienen que desarrollarse eh, lo, todas las ayudas al completo, o sea, los tres años de ayuda. Entonces, teóricamente, tendrían que empezar, los de esta segunda convocatoria tendrían que empezar a contar el 1 de octubre. ¿Alguna duda más? Bueno, parece que no. Lo vamos a dejar aquí, que llevamos ya una hora larga. En cualquier caso, de aquí al día 18 de marzo, nos podéis eh, contactar por email a buita.es para preguntarnos lo que, lo que necesitéis. Y nada más, agradeceros vuestra presencia y, y mucha suerte. suerte. Gracias, buenas tardes. Adiós. Adiós.